parece la salutogénesis en, en este tiempo actual? Querida Celia, yo siento que tenemos eh, nosotros las herramientas como, como personas que, que, que tienen este conocimiento y, y no voy a hablar solamente de antroposofía, sino que de todas las terapéuticas integrativas del ser humano. Creo que tenemos también la misión de pararnos en nuestra humanidad y decir hay cosas que ya no podemos tolerar porque nos están enfermando y nos están enfermando hace más de 50 años, entonces hay generaciones vivas que están vivenciando eh, todo lo que conlleva a lo no-salutogénico, ¿cierto? A, a, estas, a estos azúcares muy refinados, a este, a esta concepción de todo es desechable, todo es sintético, todo es más rápido, pero no por ello eh, tiene eh, calidad. Entonces vamos a la farmacología, queremos anti para que no tenga fiebre, para que no tenga el cuadro, para que no vivenciemos entonces la enfermedad. Tengo eh, productos en, en lo agrícola y en la alimentación para que no tengamos que ocupar tal cosa, para que no se pudra y al fin y al cabo estamos viviendo en, en sistemas que no tienen nada que ver con lo que fue diseñado el ser humano. Hay muchos infantes que, que de verdad tienen temas motrices o temas de vinculación porque sus espacios son totalmente no para la humanidad si sí, la humanidad está hecha para caminar mucho para, para recoger su, sus alimentos, para plantar sus alimentos para trepar árboles no para estar sentados todo el día frente a una pantalla entonces también yo siento que la salutogénesis es revincular al ser humano con sus herramientas de la tierra para mantener la salutogénesis no es algo de otro mundo son las cosas que sabemos que son eh, saludables y los hitos que reconocemos saludables y que eh, de verdad requiere este planeta ponerlos de moda ponerlos de moda realmente volver a esta nueva normalidad y crear yo pienso yo pienso que la salutogénesis, la antroposofía las terapias integrativas las visiones integrativas tienen que ver con eso con redireccionar al ser humano para que pueda habitar el planeta y es también, siento yo, uno de los impulsos de, de la antroposofía por algo también se entrega de, de, en, en primera instancia hacia los hijos de los obreros es para el mundo